La proforma del presupuesto general del Estado tiene como prioridad la inversión social. El presidente de la República mantuvo reunión con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador. Puerto de Manta contará con una nueva terminal de cruceros. Y en lo internacional, franceses cuestionan el estatuto de la primera dama de la nación. Iniciamos contándoles que el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador mantuvo una reunión con el primer mandatario en el Palacio de Caronderet. Bolívar Armijos, presidente de dicho organismo, agradeció la invitación realizada por el jefe de Estado, pues dijo esto será el espacio propicio para dar a conocer las necesidades urgentes del sector, que en los próximos días los miembros de las 822 juntas parroquiales del país se movilizarán a escala nacional como una muestra de respaldo a la gestión del presidente de la República, Lenín Moreno. Por su parte, el jefe de Estado en su intervención destacó la importancia de las juntas parroquiales debido al contacto cercano que poseen con la ciudadanía, por lo que consideró que los acuerdos que se alcancen serán de, de beneficio mutuo. El gobernante informó que se está trabajando para que el sector rural goce de altos estándares, sobre todo en servicios de salud y educación. Ustedes van a colaborar a partir del 19 de este mes en la Gran Minga Agropecuaria. Nosotros firmamos, como ustedes, un compromiso Bolívar, recordarás, en los ríos, de dar un impulso especial a la productividad en el campo. No existe otra forma de salir de la pobreza que la productividad. Nos concentramos en una reunión extraordinaria con todos nuestros compañeros y hemos resuelto de manera unánime convocarnos a una gran movilización nacional en los próximos 15 días de respaldo a su gobierno, compañero Lenín Moreno. Los 822 gobiernos parroquiales estaremos aquí en la capital reafirmando una vez más nuestro compromiso, nuestra lealtad para que su gobierno le vaya bien. Asimismo, el presidente de la República, Lenin Moreno, se reunió en el Palacio de Carondelet con Claudio Chaques, presidente de la empresa Deutsche Spanish, compañía alemana especializada en intermediación empresarial de servicios de compra, venta y contratación de valores mobiliarios con sede en Madrid. Chaquez informó que su compañía está muy interesada de trabajar en el país y por ello llegaron con un presupuesto aprobado de 500 millones de dólares para ser invertidos en distintos proyectos turísticos. Acotó que el interés de la empresa no solo se concentrará en el área del turismo, sino que están abiertos a otros proyectos con un fondo de hasta 20 mil millones de dólares.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 El consejero de Gobierno, Ricardo Patiño, afirmó que la salida del gerente de la Corporación Nacional de Electricidad y la aclaración de que Gustavo Larrea no integra el gobierno, devolverán la tranquilidad al movimiento Alianza País. Respecto al tema de la salida del gerente de Senel, eh, eso también había generado una situación muy complicada porque eh, daba la impresión de que existía un acuerdo eh, con las personas vinculadas al partido del PRE o del FE. Eh, y con su salida queda claro que eso no existe. Es bueno, también. Y el hecho de que se haya aclarado el tema de Gustavo Larrea es también muy importante, porque eh, eh, algunas gestiones que él estaba haciendo en organismos del Estado, en personas, en asambleístas, estaban generando una confusión, porque estaba haciéndolo en nombre del presidente de la República. Y realmente no debía tomarse el nombre del Presidente de la República, al hacérselo oficialmente queda perfectamente claro, y eso es muy importante también para restablecer un nivel de comunicación más fluido y de mayor confianza en el interior de nuestro movimiento y en el interior de nuestro gobierno. Insisto, confío en que será posible eh, generar otra vez un acercamiento entre el Presidente y el Vicepresidente,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 Amigos, amigas televidentes, finalizamos este primer bloque de noticias. Hacemos una pequeña pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con noticias nacionales para contarles que el puerto de Manta contará con una nueva terminal de cruceros. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional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 Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el Consejo de la Judicatura abrió dos investigaciones disciplinarias contra el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Maldonado. Una de estas se refiere al caso Odebrecht, ya que el nombre de Maldonado apareció durante la causa que investiga la Fiscalía General del Estado contra el excontralor Carlos Pollitt. He dispuesto el día de hoy a la Dirección Jurídica del Consejo de la Judicatura, órgano competente, que abra la investigación y el expediente disciplinario pertinente para determinar la veracidad y los hechos objetivos que puedan determinar si existe responsabilidad a nivel del funcionario judicial. Y determinar si existió o no dicha injerencia y tomar las medidas disciplinarias pertinentes. Nuestra vida ha estado comprometida con la independencia judicial toda la vida. Siempre hemos estado comprometidos con la independencia judicial. Y en el ámbito de nuestra competencia tomaremos todas las medidas para garantizar que siempre se decida en derecho, motivadamente, sin injerencias de órganos no jurisdiccionales, no pertinentes a la función judicial y cada juez decida en méritos del proceso. Cambiamos de tema, la Secretaría Técnica de Cualificaciones entregó un reconocimiento como organismo evaluador de la conformidad a la Asociación de Servicios de Mantenimiento, permitiendo que los técnicos de telefonía celular puedan certificarse como mano de obra calificada. La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, CETEC, entregó el reconocimiento como organismo evaluador de la conformidad a la Asociación de Servicios de Mantenimiento, CRETEM, para certificar personas por competencias laborales. Nosotros durante mucho tiempo hemos sufrido, eh, si se quiere, las estafas o el abuso de muchas supuestas instituciones de capacitación las cuales de alguna manera lo que hacen es eh, aparentemente dar una capacitación, pero no tenemos ningún aval del Estado, no tenemos el aval de ninguna institución. Ahora es muy importante porque hemos recibido las puertas abiertas de las instituciones del Estado para ir solventando los problemas que desde nuestro gremio se ha venido dando. En el evento realizado en el auditorio del Consejo Provincial de Pichincha, en la ciudad de Quito, se entregó además 25 certificaciones por competencias laborales a quienes cumplieron con la evaluación teórica y práctica. La entrega de este reconocimiento muestra a la ciudadanía que el servicio de telefonía celular del país ahora cuenta con mano de obra calificada en los perfiles ocupacionales de reparación y mantenimiento de hardware y software de telefonía móvil. En su intervención, la secretaria técnica, Anita Ruiz, enfatizó la importancia de contar con un sistema consolidado que permite reconocer las competencias laborales y a la vez contribuir con el desarrollo productivo, económico y social del país a una razón de justicia social y laboral, reconociendo formalmente que una persona ha alcanzado el desempeño esperado y ha demostrado contar con los conocimientos, habilidades y destrezas para realizar una actividad, para realizar una labor. Hasta el momento la CETEC cuenta con el catálogo nacional de cualificaciones con 665 perfiles ocupacionales. La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales brinda asesoría técnica gratuita a todos los interesados en cumplir con los procesos de registro de operadores de capacitación y reconocimiento como organismos evaluadores de la conformidad o certificadores. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y con una inversión de 1.8 millones de dólares, el puerto de Manta contará con una nueva terminal de cruceros.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 Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una segunda pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional. Hola, niños.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 Amigos, gracias por informarse con nosotros. Ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Una petición contra un eventual estatuto de primera dama para Brigitte Macron reunía 270 mil firmas el martes en Francia. La voluntad de hacer oficial el papel de la esposa del presidente Emmanuel Macron irrita una parte de la opinión pública, cuando recientemente se prohibió contratar como colaboradores a familiares de ministros y parlamentarios. Según el gobierno francés, Brigitte desempeña un papel y tiene responsabilidades, por lo que buscan transparencia y delimitar los medios de los que dispone. Añadió que no recibirá una remuneración y no se prevé una modificación de la Constitución. En Francia no está definido el marco de acción de los cónyuges de los jefes de Estado ni los medios de los que disponen, pero desde hace tiempo cuentan con despacho, colaboradores y un servicio de protección dependientes del presupuesto del elíseo. Brigitte Macron ya ejerce funciones de representación hace tres meses, pero según el diario Le Fígaro desearía dedicarse en el futuro a cuestiones relacionadas con la discapacidad y las enfermedades. No es cualquier guardia de seguridad. Este es Steve, el nuevo empleado de este centro comercial de Washington. Está programado para determinar si hay una amenaza y alertar a la autoridad correspondiente. Para eso, está equipado con una cámara de 360 grados, reconocimiento de placas de automóviles, cámara infrarroja, micrófonos direccionales o sensores de proximidad. Puede servir en casos de vandalismo, en este tipo de incidentes que a veces ocurren de noche tarde, cuando no hay un oficial cerca o nadie fue testigo. El robot puede recolectar datos en torno a ese incidente que pueden ser usados para prevenirlos en el futuro. La compañía asegura que no buscan reemplazar a los humanos, sino ayudar a una seguridad más efectiva. Y aunque en su primer día de trabajo se cayó en una fuente, muchos creen que robots como Steve son la avanzada de una nueva era de máquinas inteligentes que harán cumplir la ley. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, supera otra moción de censura gracias a la mayoría parlamentaria de su partido. Los diputados del partido del gobierno cerraron filas ante una oposición que considera a Zuma un criminal por su supuesta implicación en múltiples casos de corrupción. Esta es la séptima moción de censura que supera Jacob Zuma, desde 74 años. Celebró con sus partidarios la derrota de la moción. La corrupción se ha instalado en el sistema político surafricano hasta el punto de que el Consejo Nacional Africano ha reconocido que un empresario ha ofrecido puestos de ministro a cambio de dinero. El día arrancó con protestas en toda Sudáfrica. La presión de la oposición se mantiene constante con la vista puesta en una octava moción de censura. La tormenta tropical Franklin se desplaza el martes sobre la península mexicana de Yucatán tras haber tocado tierra la noche de lunes. El fenómeno dejó fuertes vientos y lluvias en la zona de Riviera Maya, uno de los principales puntos turísticos del país, sin reportes de víctimas o accidentes. Las clases escolares permanecían suspendidas y unas 300 personas, en su mayoría pescadores, habían sido desalojadas de pequeñas comunidades costeras. El Aeropuerto Internacional de Chetumal reanudó operaciones tras haber permanecido cerrado por 14 horas. Protección Civil del Estado de Quintana Roo mantenía una alerta roja para los municipios del sur y centro de la entidad, pero la alerta bajó amarilla para los que se ubican en la costa del estado. Franklin reportaba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, mientras avanzaba al noreste a 22 kilómetros por hora, según un reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El centro de la tormenta cruzará la península de Yucatán, perdiendo fuerza durante el trayecto hasta desembocar de nuevo al mar por la bahía de Campeche, en la tarde o la noche del martes, cuando se pronostica un reforzamiento. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Me despido deseándoles que tengan un excelente día. Más información hoy a la una de la tarde. Hasta pronto.